Hola queridas familias muchas gracias por todos los comentarios y todas las preguntas que nos han enviado nos alimenta mucho los, los, las reacciones y las preguntas que nos hacen y hoy quisiera eh, responder a una pregunta de una mamá que se llama Sofi Vivas que me preguntó qué pasaría si nosotros no queremos eh, tener a nuestros hijos en la educación tradicional. Así que hoy vamos a hablar con Lucianita. Lucianita es la hija de mi novia y les va a contar un poco la historia de ella, pero antes ella nos va a contar cómo es su día. Bueno. Hola, soy Luciana Jiménez Pérez. Tengo seis años, acabo de cumplir el 8 de junio. Lo primero lo que hago, me levanto, me baño, me he visto, a los cuadernos a la profesora, pues. Llega la profesora, cuando a, a, acaba las dos y media, desde que llega la profesora, desde que se vaya la profesora, ahí a jugar, después de que juegue, almuerzo, em, almuerzo, em, juego, me acuesto un rato, juego otra vez, em, voy a club de lectura, es, voy a patinar artístico, voy a karate, em, soy campeona departamental de patinaje artístico, tengo cuatro medallas que son estas hay una de, de plástico y una de... tengo tres de oro y una de plástico y me prestan estos libros dónde te los prestan? En la biblioteca de Mosquera ¿Qué está detrás del proceso que nos está escribiendo Luciana? Para poder desglosar lo que está detrás de este proceso, he desarrollado seis puntos. El primero es el problema, el segundo es la solución, el tercero son las etapas de desarrollo del talento, el cuarto son los mundos del talento, el quinto es el, los certificados, que casi siempre es una preocupación muy grande para los papás, y el sexto es el ICFES primero cuál es el problema que hizo que nosotros tomáramos la decisión de desescolarizarla cuando empezó todo el tema de la pandemia hubo colegios que hicieron muy bien el proceso de alternancia como por ejemplo el jardín fan que queda en cota hizo un proceso tan bueno que incluso personas en estados unidos estaban solicitando cupos de manera virtual para poder desarrollar su educación preescolar a través de lo que ellos estaban desarrollando eso no pasó con luciana ella estaba en un jardín de los sagrados corazones aquí en mosquera y claramente no supieron cómo implementar la alternancia y no estaba aprendiendo a través de la virtualidad a raíz de eso yo le dije a la mamá que la sacáramos y que contratáramos una profesora que fuera a la casa y que le diera sus clases en la casa. Después de analizar el proceso con Luciana, de analizar sus niveles de atención y de analizar los avances que estaba desarrollando con la maestra, decidimos seguir con el proceso incluso después de que los niños ya tenían autorizado el regreso a las aulas. Eso se conecta con las etapas de desarrollo del talento. De los 0 a los 5 años es la etapa de estimulación del talento, de los 5 a los 8 de exploración del talento, de los 8 a los 12 de identificación del talento y de los 12 en adelante de desarrollo del talento. Luciana lleva un proceso en este momento de exploración del talento en cuatro mundos, psicológico, praxiológico, conceptual artístico y conceptual científico. Por eso está en tantas actividades, para saber qué le gusta y para qué es buena. En el tema de certificados hay instituciones públicas donde los niños pueden ir, presentar un examen y con esos exámenes recibir sus certificados. No tienen que necesariamente ir al colegio para poder graduarse. Esa es una pregunta muy común para los papás que quieren certificar cada uno de los grados. Frente al tema del ICFES, la solución es muy sencilla. Hay muchas empresas que prestan el servicio de inteligencia del test, que es básicamente prepararlos para la prueba si en algún momento estos chicos quisieran presentarse a una universidad o ganarse una beca. Cualquier niño en el país a los 18 años puede presentar el examen del ICFES. Mi recomendación es que le dedique tres años en entrenarse a la prueba y después de esos tres años presente el examen. En lugar de toda su vida estar confinado en un colegio Y más bien ese tiempo lo dedica al desarrollo de su talento Ese es mi modelo, eso es lo que estamos haciendo con Luciana Pero claramente pues hay miles de maneras de hacer educación sin escuela Con esto no quiero decir que todos los colegios sean malos Hay colegios que lo están haciendo muy bien Pero claramente creemos que para el proceso de Luciana sería mucho mejor la educación sin escuela Déjenme saber si pude responder a sus preguntas en este video Háganme todas las preguntas que quieran para poder seguir alimentando este contenido Y recuerden el futuro es libertario.